Bien, muchas personas se someten a cirugías estéticas o cirugías plásticas pero hay que tener en cuenta todos los detalles, toda la previa por supuesto la seguridad que debemos exigir todo lo que debemos cuidar para que esa operación salga exitosa y no como algunos casos que incluso hoy hemos recortado con la muerte incluso de algunos pacientes, ¿no? Vamos a hablar sobre este tema con el cirujano plástico Miguel Ángel Flores, que nos acompaña esta tarde. Doctor Flores, ¿cómo están? ¿Cómo están? Buenas muy, tardes, muchas gracias por estar Muy buenas tardes, con ¿qué tal? ¿Cómo está? Encantado. Bien, a ver, eh, ¿cuáles son los, los cuidados fundamentales, lo que toda persona debe tener en cuenta antes de someterse a una cirugía estética, teniendo en cuenta, doctor, usted me imagino que debe estar enterado de este último caso lamentable que ha ocurrido en un centro en Surco, ¿no? donde una madre relativamente joven, 37 años, ha terminado falleciendo, se entiende, en una liposucción a la que ella se estaba sometiendo. Este, bueno, muy buenas tardes. Eh, para empezar, como usted lo, bien lo ha dicho, ¿no? un paciente de cirugía estética es un paciente que... Es un paciente sano, entre comillas, uh -huh. pero eh, todos los pacientes sanos tenemos factores de riesgo. Así es. Entonces, para poder detectar, para poder este disminuir, ...esos factores de riesgo para minimizar el riesgo de cualquier procedimiento quirúrgico... ...deben eh, visitar a un médico especialista en la materia. Uh -huh. Eso es lo primero, porque todos, digamos, una persona X viene y dice... ...me voy a hacer una, un procedimiento estético, y, y, pero estoy sano, ¿no? Me voy y voy a cualquier lugar y pasan este tipo de desgracias. Uh -huh. eh, lo primero que debe hacer el, el paciente es... Ir al médico especialista para que él pueda determinar qué factores de riesgo tiene uh -huh. y poder este, minimizar o de repente diferir la cirugía. En muchos que, casos, incluso es paciente, sabe que usted es paciente sano, yo le hago los exámenes auxiliares y me sale que es un paciente que tiene un factor de riesgo muy elevado, y entonces no se puede operar. si señor sabe que usted no se puede operar. ¿Y, como que, ¿Y por ejemplo, qué puntualmente se le puede detectar que es un factor de riesgo? Ah, mire, antes de hablar de los factores de riesgo, uh -huh. volviendo al tema previo, yo pienso de que eh, para, para hablar de de, los factores, qué, de qué es la detección de esos factores de riesgo, porque van a variar de acuerdo al procedimiento que se claro. quiera hacer este, es ir al especialista y un especialista debe estar acreditado primero con el Colegio Médico del Perú que todos los médicos cirujanos lo tenemos en segundo lugar con el Registro Nacional Especialista uh -huh. que es, aparte, es otro título uh -huh. es otro título universitario que nos dan uh -huh. y que además del título porque el título de médico te puede servir pero si no tienes la colegiatura eso no es válido Correcto. Porque la licencia para ejercer la medicina es, lo da precisamente la colegiatura. Claro, y eso Entonces, sabemos que existe incluso en la página del Colegio está Médico un ingreso, el, el nombre o el código, claro. y, y claramente sale establecido, Habl uno habla puede verificar eso. Hablando sí no. del caso, no, este vemos efectivamente que la, el profesional que lo atendió precisamente tiene Colegio Médico, uh -huh. pero no tiene registro de especialidad, y como les uh -huh. mencionaba, no es otro título universitario, uh -huh. Uh -huh. y aparte tenemos que inscribirlo, y el registro de especialidad es como otra colegiatura. Claro, pero aparte en ese tema, por lo que tenemos entendido, y todavía se está investigando, es que habría otra persona, una tercera persona que habría intervenido también ahí y que de momento está fugada, no se sabe él, los detalles y si eso no Todo ese todo eso si no todo ese tema debe no. ser investigado por la por los las autoridades pertinentes uh -huh. ahora, este, eh, eso es lo que te quería acotar en cuanto a lo que es elegir el profesional idóneo como uh -huh. te decía, médico colegiado uh -huh. con registro nacional especialista en cirugía plástica y reparadora con, este, de repente, miembro de la sociedad peruana de cirugía plástica uh -huh. ¿No? eso, eso es importante existe un portal de la sociedad peruana de cirugía plástica donde ustedes pueden ingresar sociedadperuana de cirugía plástica.com.pe, uh -huh. y ahí ingresar el nombre de su cirujano plástico y verificar si ese cirujano plástico encuentra o no se encuentra en la sociedad. Correcto. Y en la sociedad lo, la ventaja que tiene es que precisamente te brinda la información de que ese, ese, ese profesional, efectivamente, para entrar a la sociedad tienes que tener tu registro. vamos a de, hacer precisamente colegio. una simulación, doctor Flores, en unos instantes más para verificar efectivamente y ayudarle a nuestros televidentes por supuesto, para que puedan por acceder a este sistema que, es, que es, facilísimo, ¿no? es facilísimo. Ahí lo estamos viendo precisamente. A ver, ese es el, el link pantallas. del Colegio Médico. Conoce del Perú. a tu médico, ¿no? Sí, ese es, por ejemplo, es el link del Colegio Médico. A ver, ayúdenos ahí. A ver, por Entramos ejemplo, a la página. Del vamos a hablar con el mío, por ejemplo. Ya y sale con. Conoce a tu médico. Ya, correcto. Vamos ¿Qué a hacemos? Mi número de colegiatura es 53928. A ver. A ver, 53928. 53928, correcto. Es. Ahora búscala, búscalo abajo donde dice buscar. Uh -huh. Ahí está, ahí sale el registro. Accedan al, al, al detalle. Al detalle. Así ahí sale mis datos. Estoy inscrito en el colegio regional de Cayo. Baje por favor y registro de especialista. Ahí está. Ese es lo que estaba diciendo. El efectivamente, registro el registro de especialista, que es ese código que nos brinda la autorización para poder ejercer la cirugía plástica en el país. Cirugía plástica y Así reparadora, es. dice. Así es. El código correspondiente en la certificación. Así es. Así es. Lo que Eso es, que existen cirugía, pl hay cirugía plástica, cirugía plástica reconstructiva, cirugía plástica sola, cirugía plástica facial. Hay diferentes tipos de registros, Ajá. basta que diga cirugía plástica y es el, el profesional acreditado para hacer las cirugías las cirugías de la especialidad. Correcto, ¿Me ese es un paso fundamental. Es el paso principal. Saber porque, quién nos va a intervenir porque con y esto, verificar todos sus antecedentes. Porque con esto nosotros podemos... Este, acceder a la Sociedad Peruana de Cirugía Plástica Reconstructiva y Estética del país les, les pediría por favor que ingresen a la página de la Sociedad Peruana de Cirugía Plástica a ver, lo posible? vamos a ir buscando ¿Sí? Sociedad eh... Peruana de Cirugía Plástica Sociedad Peruana de Cirugía Plástica mientras tanto, doctor en, en este caso en particular que hemos visto de la señora Rivera ¿no? uh -huh. veíamos en el informe que ella mostró o bueno, su, su hija que se le había realizado un perfil preoperatorio, análisis de laboratorio. ¿Nos puede explicar eso, por ejemplo? Por supuesto, mira, eh, yo entiendo que el colega que lo pidió, como es médico, conoce y efectivamente sabe que de, todo paciente que debe ser intervenido quirúrgicamente debe tener un perfil preoperatorio. Uh -huh. Nosotros cuando en, inicia una consulta médica, el paciente ingresa, eh, se le explica los detalles de la cirugía luego se detectan mediante lo que nosotros llamamos anamnesis o las preguntas sobre sus antecedentes personales de la persona uh -huh. eh, identificamos por ejemplo usted es fumadora usted consume anticonceptivos hormonales no usted cuánto pesa no entonces y luego lo apesamos, lo verificamos con el peso que nosotros tomamos claro. entonces eh, nosotros eh, como Analizando el caso, ya nos hacemos un perfil de qué factores de riesgo hay que identificar. Un Ajá. ejemplo le voy a dar. A ver. Los exámenes preoperatorios son un estándar uh -huh. que lo, lo aplican a cualquier persona. Así es. Hemograma, perfil de coagulación, glucosauria creatinina, este, digamos su radiografía de tórax, evaluación por cardiólogo. El corazón, eh, uh -huh el no eh, to, Examen de orina, nos, uh -huh. esto es un estándar. Uh -huh. Pero aparte de eso, nosotros podemos pedir otros exámenes auxiliares que nos pueden ayudar a, a disminuir los riesgos que tiene un paciente. Por ejemplo, si tenemos una persona que tiene varices, uh -huh. yo lo examino, veo, señor, doctor, me quiero hacer una liposucción. Pero veo a la persona que tiene varices. Entonces digo, esta señora tiene varices y nosotros sabemos que uno de los riesgos de la liposucción es la tromboembolia. Entonces le, le pido, ¿sabe qué? Mejor le hacemos una ecografía Doppler de miembros inferiores para ver si hay varices internas y qué riesgo tengo. ¿Para qué? Para que yo pueda saber si a ese paciente le voy a dar o no le voy a dar o qué cantidad de, le voy a dar de anticoagulante. Postoperatorio, nosotros utilizamos enoxaparina, a veces en, después de nuestros procedimientos quirúrgicos. Un examen, digamos, más detallado, ya, más minucioso. Exacto, nos orientamos a eso. Nos Ajá. orientamos a eso. Entonces, ahí está, ¿no? A ver, doctor, Miren. ya estamos con la página de la Sociedad Perona de Cirugía Plástica. Ah, así es. Mire, entonces aquí en la página de la Sociedad Peruana de Cirugía Plástica ven miembros. Ya. Esa es la. Eh, ingresen, por favor. Hacemos clic en miembros. Ya. Y. Ahí están los miembros hábiles, salen quienes están hábiles, quienes están hábiles, sale el registro especialista. Aquí es una página de los cirujanos plásticos. Es la sociedad peruana, es la sociedad, digamos, oficial. Y se tiene, digamos, un aproximado de cuántos médicos cirujanos plásticos hay. ¿Se da cuenta? Mire, ingresaron mis datos, inmediatamente aparece. A ver, ahí lo estamos viendo precisamente. Sale apellidos, nombres... Flores Miñano, Miguel Ángel, el correo, la dirección de bueno de sus cuentas, ¿no? Ah, sí, sí, es, es de unas páginas. Su fotografía, sí. el Colegio Médico del Perú, el registro, Así es, y es, el, el estado, el doctor, ¿no? De... Asociado y si está ¿Habil, habilitado o no. Habilitado. Así es. En caso de no estar, lo sale tal cual. Por supuesto. Inabilidad. En caso de no estar, también... Ponen el nombre del cirujano plástico y saldrá inhábil Entonces, esto, estos son los medios que tiene los más confiables que tiene un paciente para poder este, eh, decidir por su cirujano plástico. Y, es, y mire que ese es facilísimo. Es facilísimo. No por cuesta supuesto. nada, es gratuito, ingresas a una web y ahí verificas todo el tema de, de, del médico que te está atendiendo. Así es. Así a quien uno está confiando su vida, por porque así, así de contundente es el tema, ¿no? Así es. Eh. Así es. bien, Sociedad Peruana de Cirugía Plástica sí. uno, además del tema del propio Colegio Médico del Perú excelente, doctora de Flores la Sociedad Peruana de Cirugía Plástica actualmente está haciendo bastantes esfuerzos en, en tratar de eliminar el intrusismo en la especialidad uh -huh. eh, esta página web agrupa a solamente cirujanos plásticos uh -huh. que tengan registro especialista y que han pasado ya que tengan cierto tiempo de experiencia porque la parte de la residencia médica nosotros hacemos después de la de la, de la formación en medicina humana, hacemos una residencia, claro. una residencia médica que es la especialización, luego después de eso hacemos este, nuestro, nuestra tesis, obtenemos el título de especialista uh -huh. y luego este, eh, recién lo podemos inscribir al colegio médico y el colegio médico nos da ya el, el, nuestro, nuestro permiso, nuestro registro especialista. ¿no? Correcto. Entonces, una vez que tú tienes el registro especialista, no quiere decir que automáticamente estás ya en la Sociedad Peruana de Cirugía Plástica. Uh -huh. Para entrar a la Sociedad Peruana de Cirugía Plástica debe pasar un tiempo todavía, Ajá. que mínimo te exige la sociedad dos años de ejercicio Correcto. después de la residencia. Y, una y, luego, y luego recién te tienen que avalar dos cirujanos uh -huh. con experiencia dentro de la sociedad y presentar un trabajo de investigación. Ah, también. Así es Una suerte de recomendación, como se dice. Sí, una suerte de recomendación y aparte de nuestro trabajo de investigación. Y entonces se presenta, te evalúa un jurado y recién te... Eh, le va a decir al cirujano si es que está o no está calificado para poder pertenecer a la sociedad. Correcto. Doctor, y para que nos ayude a comprender, por ejemplo, en, en una intervención como el de esta señora, una liposcultura, tenemos uh -huh. liposucción, ¿no? tenemos entendido, ¿qué es lo que, eh, dónde se debe realizar? ¿Qué profesionales deben intervenir para este tipo de intervención? Bien, este, los cirujanos plásticos, por supuesto. Eh, este tipo de intervención es una cirugía mayor, es una cirugía que debe ser realizada en, una, en un ambiente que puede ser un hospital, puede ser una clínica que tenga todas las condiciones, que tenga de repente UCI por si existiese alguna complicación, porque es una cirugía que no está exenta de complicaciones por el tiempo operatorio. Uh -huh. eh, se moviliza gran cantidad de tejido adiposo. Eh, entonces, eh, cuando se hace esto, tenemos que tener todo nuestro perfil preparatorio, la evaluación médica, ...el lugar ideal, que es una uh -huh. sala de operaciones con todas las acreditaciones correspondientes... ...para poder brindarle al paciente un, un... no solamente es la cirugía, porque es en el posoperatorio. Claro. Es el posoperatorio. El posoperatorio donde haya una sala de recuperación. Si hubiera algún inconveniente, este, de repente una UCI... De repente acceso a banco de sangre. ¿Y cuánto personal debe intervenir aproximadamente? Nosotros, este, por ejemplo, cuando hacemos un equipo quirúrgico, interviene el anestesiólogo, uh -huh. intervienen los cirujanos plásticos. Nosotros, yo prefiero operar con otro colega siempre. Uh -huh. eh, dos cirujanos plásticos entrar a una, a una intervención, a que el médico tratante y el cirujano plástico eh, debe ser también certificado ayudante. De apoyo, ¿no? Digamos. De apoyo. Entonces, uh -huh. ingresan dos. Eh, y un, un enfermero instrumentista uh -huh. puede ingresar o, un médico médico que nos apoye también este no como parte operativa sino también como de repente de apoyo dentro del área como un tercer ayudante uh -huh. no que ya, ya no le exigimos que sea un cirujano plástico pero uh -huh. y una enfermera instrumentista y una circulante ¿no? Ajá, no bueno circula. estamos hablando de una buena cantidad de, de profesionales que están y actuando ahí sobre, sobre el humano. Y luego viene la parte de recuperación. O sea, sale de sala de sale operaciones, hay una enfermera en recuperación que recibe, eh, están los anestesiólogos de recuperación que van a estar verificando el estado del paciente ante uh -huh. cualquier eventualidad, porque las, las complicaciones pueden ser tanto médicas como pueden ser quirúrgicas. Puede haber eh, pacientes que. ...dentro del postoperatorio pueden aparecer con un síndrome hemético... ...grande, intolerancia oral, vómitos, vómitos... ...entonces el manejo es médico, uh -huh. ¿no? De medicamentos, de repente este eh, darle ciertas eh, hidratación... Eh, ...en cambio en el en caso de, por ejemplo... Eh, en un posoperatorio, que puede haber un sangrado, una hemorragia, entonces ese eso ya es un tema quirúrgico, inmediatamente tener la facilidad como está en recuperación, inmediatamente volverlo a entrar a la sala para solucionar, otro, a, para solucionar el problema, porque nosotros estamos hablando de procedimientos quirúrgicos y los procedimientos quirúrgicos, Toda, toda cirugía tiene un riesgo, toda, toda, toda cirugía tiene un riesgo. Uh -huh. Es como salir a la calle y cruzar la pista. Usted cruza la pista y siempre va a tener riesgo de tener un accidente de tránsito, uh -huh. de que le atropelle un carro. Es así, o sea, es, es imposible que se elimine el riesgo. Nosotros, al buscar el profesional ideal, al hacernos nuestros exámenes de laboratorio, al buscar el lugar en donde se va a operar, eh, vamos a minimizar los riesgos. Uh -huh. Vamos a minimizar esos riesgos para obtener los mejores resultados. Uh -huh. Correcto. Bien, y por ejemplo, en este caso, llamaba la atención también, y eso puede quizás sorprender a, a, a las personas, ¿no? Porque este centro, los los dueños, digamos, se publicitaban con personajes conocidos, ¿no? uh -huh. De la farándula. Y eso quizás también puede caer, digamos, en que cualquier persona diga, ah, pero mira, si ahí se atiende tal, si ahí se atiende la otra persona que son conocidos, a mí no me va a pasar nada, ¿no? Y, y, y no debe ser así porque uno siempre debe tener... ...todas las precauciones correspondientes. Claro, eh, siempre debe haber, este, como, le, como le mencionaba todo lo anterior, ¿no? Ver en dónde te, quién te va a operar, en dónde te va a operar, cómo va a ser tu recuperación y cómo va a ser tu seguimiento. Y normalmente, o en promedio, digamos, un tipo de intervención como esa, ¿cuánto, cuánto demora? Mire, Aproximadamente. En el caso de la, de la, de la persona que fue afectada por este, en este caso... no. Eh, tengo entendido que dijeron que había demorado dos horas, no. Uh -huh. Entonces eh, yo no sé exactamente qué procedimiento le habrá hecho. Pues está en motivo en materia de investigación, lógicamente. No sé qué procedimiento quirúrgico exactamente. Inicialmente iban a ser dos, pero al final fue menos. Sí, es lo que dijo la. la como, hija. como le menciono, no o sea, Yo no tengo conocimiento exactamente qué Así áreas es. nadie las tiene. Eso lo dirán Todavía las investigaciones. Se está pero, pero por el tiempo general, operatorio, eh. por el tiempo operatorio, dos horas. Dos cirujanos plásticos nos demoramos dos horas para hacer una, una liposucción completa. Ese es el, el tiempo el digamos, tiempo que promedio. nosotros nos demoramos para Correcto. hacer una liposucción y completa. Y hacerlo antes, porque eso es lo que decía la, la hija, que ella tenía entendido que fue antes, que terminó mucho antes. Mm, eso no lo sé. No podría decirle yo los detalles de ese caso. no uh -huh. Lo que sí le puedo mencionar es lo que nosotros hacemos. Nosotros, por ejemplo, cuando programamos una cirugía de liposucción, una liposucción demora siendo dos cirujanos plásticos, uh -huh. demora entre dos horas a dos horas y media, incluso pueden durar tres horas. Uh -huh. ¿No? Ahora, como tiene criterios, no tiene que tener fa factores de riesgo, como le digo. Eh, lo que le mencioné al inicio, el consumo de anticonceptivos. ¿Por qué? Porque los anticonceptivos hormonales aumentan el riesgo de trombosis. Uh -huh. Y eso es lo que nosotros le tenemos miedo, la trombosis. La trombosis no se presenta tanto en el intraoperatorio, se presenta en el postoperatorio. Uh -huh. Y una trombosis venosa, por ejemplo, que apareja una, un trombo en los miembros inferiores, puede movilizar un trombo y ir al pulmón y generar un distrés respiratorio que puede incluso llegar a la muerte del paciente. Uh -huh. Entonces, puede ser por ahí. Eh, eso es en causas, causas quirúrgicas. También existe también riesgo en anestesia. Uh -huh. La anestesia tiene que ser también igualito que nosotros los cirujanos plásticos los anestesiólogos también hacen una especialidad y tienen un registro nacional de especialidad en anestesia uh -huh. así como ustedes vieron el registro nacional especialista en cirugía plástica también existe un registro nacional de especialidad en anestesiología igualito va a ser igualito en va a ser anestesiólogo sí Correcto. igual va a ser en realidad el tema del anestesiólogo sí generalmente es un tema de confianza porque el paciente conoce al anestesiólogo el día de la cirugía uh -huh. entonces el cirujano plástico es, es el, el que, que tiene la responsabilidad de contactar con el anestesiólogo que tenga Correct. todas las licencias que debe tener un anestesiólogo. Bien, doctor Flores, para cerrar, algún mensaje o recomendación final, por favor, para nuestros televidentes. Bueno, a toda la población, primero que nada, este, recomendarles que cuando busquen un servicio de salud, busquen al profesional adecuado, para eso tienen portales. Portales que le van a brindar la información sobre la persona, donde están los nombres, apellidos, registro eh, nacional de especialista y estudios afines. También está la sociedad, en el caso de cirugía plástica, la sociedad peruana de cirugía plástica, donde pueden este, cómo se llama, eh, pueden acceder a, esa, a toda la información, está libre. Quisiera agradecer este, uh -huh, sí. eh, cómo se llama? A, la, a la revista Salud en Casa y al Canal ATV por la, por la invitación y al, a consultorios médicos. ¿no? Correcto. ¿Y si ¿sí, podría dar mi número? A ver. Eh, si quisieran contactarme, pueden contactarme al 994-897-268. Correcto. Bien, doctor Flores, muchísimas gracias, gracias, gracias. por estar con nosotros en este eh, bloque de Más Salud. Así cerramos nuestro bloque dedicado a la salud.